Vamos a conversar con Sisto acerca de la evaluación de la primera semana del de iniciado, recién iniciado año escolar 2020-2021. Buenos días, profesor. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Buenos días, jóvenes. <risa> Gracias te por lo una cirugía, Valo. Buenos días, jóvenes. ¿A no, dónde? Okay. ¿A dónde? ¿Él tiene, está aguantando tamamu, sol? Está aguantando Él tiene el ahora? síndrome de Benjamin <risa> <risa> la Está aguantando la sol ahora. <risa> sí. La gente no sale. <risa> Ahora todo es por computadora. No, pero aquí está presente y mira, se ve todo como mundo. que tiene un Photoshop. Nosotros siempre andamos <ríe> en la calle. Buen sí, día. Gracias sí, por el piropo temprano. <ríe> buen día, no, buen día no, sí. Buenos días, día, jóvenes. En vez de, en vez de envejecer, él se está niñando. Se está, mía, se está niñando. <risa> no envejeciendo. Yo escuchaba no, la mía. voz de Sisto en la radio cuando yo era un chamaquito. Oye, mira tú sabes raios, que Igualito que yo. ¿Sí? No, <risa> lo que pasa es que nosotros comenzamos temprano. Temprano, muchacho a ver, tío, la, Pues la, comenzamos temprano. un muchacho a Exacto. Como tú. Eso es. Tú sabes que hay un amigo que dice. <risa> Ni compararme. Hay un amigo cuando le dicen así, estrella, que Dice, pues, bueno, habrá que ver. Si en la noche habrá vaporú y habrá que <risa> <risa> lo que pasa es que cuando te en la calle... Consígueme <risa> un ahí. Buenos días a... A, toda la, a, lo, a, a la amplia audiencia de acá, de, de, de días, mañana, sí. a sus órdenes. Miren, ya sabemos que el día 2 de, mar, de noviembre, el anunciado <risa> inicio con un discurso <risa> importante, eh, no sé si tú recoges algunas de esas evidencias que marcan el inicio del año escolar, con todo y pandemia, uh -huh. y con todo y la situación de que aún el país no tiene un esquema epidemiológico que nos diga en qué nivel o qué etapa estamos. Amado se ríe, pero es que no existe. Él tiene un año en eso. <risa> Desde que inició el COVID. Entonces, todavía estamos haciendo planes y proyectando educación, y esta semana, se supone, a mí me hartó la, la, la radio. Ey, sí, ey, sí. De lo mismo. Mucha lo mismo. publicidad en la radio Y ese dinero se lo está ganando. 25 millones, creo no, que. 50, no, no, no, 50. 50 mil. 50 mil, 50, 000, sí. Pero te, de eso. pero te sentaste ayer, eh, a partir de las 3 de la tarde, hasta casi las 7 de Había la noche. Había clase bien el día. No, no, en, en términos del, del, lanzamiento, del lanzamiento Que por todos los canales de televisión La eh, mismo discurso hizo el del día 2 ayer dos. Desde 3 de no la tarde exceso, hasta 6.30 Como el lanzamiento, pues no, no hace una semana que se hizo el lanzamiento Sí, no, pero hicieron sí, un no lanzamiento existió. ayer De cara a, la, a lo a, que es el inicio de la docencia Propiamente dicho, sí. a ah, el de bueno. hoy Coge. Comenzó a las 3 de la tarde y terminó a las 6 La pregunta que hacía, Amado de que la evaluación de la primera semana. Bueno, en primer lugar, la evaluación de la primera semana indica, el primer elemento es que la conectividad falló. La conectividad falló eh, casi totalmente, prácticamente de manera total. Sus camarógrafos, los de esta empresa, que estuvieron junto con nosotros, incluso en distintos centros educativos, nos encontraron haciendo el recorrido, pudieron comprobar y así salieron los reportajes. Asimismo también a nivel de todo el país, o sea que lo del de año virtual que debió comenzar el 2 de noviembre realmente eh, no se produjo tal virtualidad. Los maestros y maestras estuvieron en todos los centros educativos incluyendo en las zonas más apartadas del país y... Estuvieron cumpliendo horario, estuvieron conversando sobre los procesos pedagógicos, eh, pero sin poder conectarse ni, desde, ni por la televisión, desde la escuela, ni tampoco desde eh, a través de la radio en la escuela tampoco. Porque en primer lugar, la computadora que se entregó a los 10 minutos de que, tú tienes, de que tú la tienes prendida, se, se calienta más que cualquier fogón. Y en segundo lugar, lo que tiene que ver con la no conectividad en los centros. Ya quedó demostrado lo que dijo el director del DOTEL, lo que nosotros habíamos señalado tantas veces, de que no se crearon las condiciones para garantizar conectividad en los centros. Y que envió, y lo voy a mencionar eh, aquí el nombre del programa, pero quien envió el reportaje de Nuria Piera el sábado, sí. bastante amplio, para mencionar solo uno de los tantos que se han hecho, lo que hizo Alicia Ortega, todo, de evaluación de la primera semana. Cómo los padres, cómo los estudiantes, cómo los y las docentes, realmente no existió tal conectividad. Eso entonces, eh, acompañado a que los cuadernillos que fueron entregados eh, no se entregaron 100%, todavía hay sobre todo en el nivel secundario, todavía hay centros educativos en el país que no han recibido los eh, cuadernillos. Entonces, eso en, ha llevado a que realmente al día de hoy, que ya serán las primeras clases, a partir de las 9 de la mañana y luego entonces se repetirá a las 3 de la tarde. Esa situación llevó a la ADP, a tener que plantearle al Ministerio de Educación que redefiniéramos un horario para a partir de esta semana. ¿Por qué redefinir un horario? Porque, por ejemplo, y, y le, creo que fue allá ya que se lo envié, nosotros publicamos un video, uno de los tantos, sí. de maestras caminando hacia la Escuela de la Laguna, de aquí de San Francisco de Macorís, eh, que no es ni siquiera de los lugares más lejanos, caminando hacia allá, a, en, diario, toda la semana, a estar sentada en el centro, sin energía eléctrica, sin televisión, sin conectividad, a cumplir el horario, viajando desde la ciudad allá y entonces regresando, para luego entonces a las 3 de la tarde poder sentarse en su casa a ver la clase de la televisión para entonces, para entonces poder entrar en conexión con esa clase, con esa orientación que estaba dando la semana pasada, porque fue una semana de ambientación. Correcto. Entonces, el horario que de, decidimos asumir es, bueno, que esos maestros y maestras irán a esos centros educativos, pero dos veces a la semana, y durante un tiempo de máximo tres horas. Cuestión de que, entren en contacto con la parte de los cuadernillos, con los padres y madres, le orienten ahí, por ejemplo, si asisten hoy, volverán el viernes a buscar los resultados de las asignaciones a través del cuadernillo. O sea que ya la realidad nos está llevando prácticamente, casi, a un trabajo directo, prácticamente, casi de semipresencialidad, Presencial. sin estudiantes, pero el maestro en esa zona apartada va a entrar en contacto de alguna manera. Va a tener. ¿Por qué? Porque lo virtual ha ido que ir desmontándolo de Pero, manera procesual. Tú has dicho entonces, lo que tú quieres decir es que hay una población de maestros que no alcanzó a ningún nivel lo que fue la semana de ambientación por la limitación de conectividad. Claro, Francis, el 80% ¿Cómo va a ser? no logró no conectividad. Recuérdate que el propio ministerio había establecido que solo un 24.5, lo dijo Ligia Pérez claro. en el acto del ministerio, que solo un 24.5 de los estudiantes iban a poder tener conectividad y ni siquiera llegó al 24. No, porque aquí vemos sí. que ni la siquiera conectividad siquiera el es un 15 24.5, Es un 15 y pico. Sí. En ese sentido y, y escuchándote sobre las situaciones Que se veían venir, ah, porque de pues, hecho grave. tú lo dices Que ya teníamos la información del porcentaje Del porcentaje que iba a tener acceso Del porcentaje de estudiantes Que iba a tener acceso Que era mucho menos de la mitad O sea, has hablado de las dificultades Que se han presentado Que ya sabíamos que se podían eh, ve, eh, Venir Partiendo de esto, de la realidad que vivimos Y demás ¿Qué procede? ¿Qué tú entiendes qué es lo que se debe de hacer en ese sentido para que haya mayor acceso a, a, la, a la formación en, la, en el sistema educativo nuestro en estos momentos? Bueno, mira, nosotros hicimos todas las propuestas posibles que se podían hacer humildemente y este fue uno de los espacios donde mayor participación, mayor difusión hubo de esas propuestas. Sin embargo, ninguna fueron escuchadas. Por lo tanto, el ministerio ratificó ayer que todo sigue igual, bien, que todo sigue igual, viento en popa, okay. que todo sigue igual. El ministro estableció ayer en un nuevo acto de lanzamiento por televisión que saldremos bien, dijo él, que el país saldrá bien de todo esto. Ahora, si lo que ocurrió durante la primera semana, que fue de ambientación general para padres, para estudiantes, para cuando evalu, cuando evaluemos los aprendizajes, ¿cómo lo, qué, ¿qué va a ocurrir? O sea, a dónde tendremos la mayor tragedia cuando evaluemos los aprendizajes Ajá. mañana o pasado mañana en, en tres meses en enero en, al, al final de este primer cuatrimestre cuando evaluemos los aprendizajes, sí, porque si el ministerio y ha sido lo hemos reiterado prácticamente de manera ya eh, siempre lo dijimos si el ministerio si el ministerio hubiese asumido todo el tiempo que se le planteó para mayor preparación y hubiese propuesto un poco la docencia, pero ya no queremos seguir lloviendo sobre mojado, sí. para no caer, pero en lo que tiene que ver, ¿cuál es la mayor preocupación de los, de, lo, de los directores, de los maestros durante toda esta semana? Bueno, la mayor preocupación ha sido, ¿pero qué yo hago en el centro si no tengo la posibilidad?, cuando yo me conecté el lunes 2 de noviembre, yo me conecté desde las 7.30 de la mañana a más de 10 centros educativos que tenían, actos, que tenían actos de bienvenida con la presencia de los maestros en el centro y el personal administrativo y los muchachos en la casa comenzaron a llegar todos los mensajes, de los, la mayoría de los estudiantes no pudo conectarse a sus actos de bienvenida. Algunos por WhatsApp, que es fundamentalmente, eh, otra vez el maestro, así como terminó el año escolar pasado por WhatsApp, está tratando de conectarse por WhatsApp. Y cuando llegué al centro educativo en el que yo laboro, que es el José Francisco Peña Gómez, modalidad artes de aquí de Los Rieles, el apagón general en toda la comunidad pero ¿y cómo es posible el apagón acabar? general en toda y la comunidad a pesar de un contrato que el ministro hizo con las sedes de que no se iban a llevar la energía durante la docencia evaluando el acuerdo sí. de Sixtho. una institución eh, estatal a otra estatal <ríe> sí. extraestatal, verdad cuando la verdad es que los acuerdos <ríe> y los contratos andan por todos los lados no implicando bastantes recursos no, ahí yo creo entonces, que el presidente Luis Abinader tiene que evaluar eso. Eh, existo. Con relación, eh, sabemos que la educación tiene un fin, ¿verdad? Tiene un objetivo esencial, que es procurar el conocimiento del niño, que el niño, eh, o el estudiante más bien, eh, desarrolle competencias acordes con el grado. Eso creo que no hay que explicarlo, ¿verdad? En función de esto, se ha hecho una investigación con relación a los niños que no tienen quien le dé seguimiento en su casa, es decir, aquellos hijos de madres solteras que tienen que irse a trabajar y que no tienen con quién dejarlo, o aquellos hijos de padres solteros que no tienen con quién dejarlo y no tienen quien le dé seguimiento, en las casas se ha hecho una evaluación de cómo, de, de qué estrategia, qué metodología se va a utilizar con estos estudiantes de manera específica. Bueno, miren, un estudio realizado por la antropóloga Taira Vargas establece que sobrepasa el 25% eh, en lo que es el, la los cantidad hogares. de hogares difusionales en el país, sí, monoparentales, sobrepasa el 25%. Y cuando vimos eh, las entrevistas y cuando hemos visto a los padres y madres que han hablado, la principal dificultad que han establecido es esa. O sea, a mí hubo, eh, cuando me conecté a esos actos que, que le dije a ustedes, estudiantes que establecieron, bueno, mi papá se llevó el celular, mi mamá se llevó el celular porque iba a trabajar. Sí. Y no tengo computadora porque hasta el momento sabemos que eh, la actual gestión no ha entregado, el ministerio no ha entregado una sola computadora a ningún estudiante del país. Porque ahora ha hablado de que va a empezar el proceso de licitación y ya dijo que el ministro señaló que no hay a quien que no hay una empresa en el país. ...que pueda suplir esa cantidad de computadoras... ...ha señalado el ministro... ...entonces... ...en educación... ...no es verdad... ...que ese... que le, eh, ...tú puedes asumir el ensayo-error... ...pero en educación... ...eso de ir arreglando la carga en el camino... ...que es un refrán del pueblo dominicano... ...sobre la marcha... ...no es lo más aconsejable... ...y eso es lo que ha planteado el ministro... ...que vayamos arreglando la carga sobre el camino... ...pero entonces... Eso va atrasándolo, esos niveles de aprendizaje. Ese estudiante, ese niño, esa niña, ese jovencito, que la madre es soltera, que fue a trabajar, que no hay quien lo acompañe, que no hay quien esté con él, viendo la televisión, si es que tiene, porque hay muchas zonas del país que no tienen ni la televisión. Entonces, eso va a aumentar, lamentablemente, la cantidad de Cisto, estudiantes... Fuera de, de, de la clase y pudiese aumentar la deserción en el país. Ahí es que, que hay que, que, que mucha gente lo que que a, partir de tan, que a partir de la instalación de la tan de extendida, hay que reconocer, y a partir del que logramos el 4%, la, la cobertura aumentó bastante. ¿eh? Ah, hay claro. que sí. Aumentó bastante, logramos que aumentara. Sí. Pero está claro que ahora, cuando tú ves, por ejemplo, la situación de. De, de las zonas donde de la cordillera, de zonas donde eh, de esa zona de, de que donde no hay tendido eléctrico y no, no puede haber conectividad y el estudiante y el maestro entonces y, hay mucha gente. y el estudiante entonces no entra en contacto con el docente tampoco, uh -huh. porque eh, es nada presencial entonces es virtual todo, es por radio y por televisión entonces claro que va a aumentar la deserción necesariamente es obligatorio, mira Lamentablemente. una cosa entonces una pregunta era necesario, obligatorio, que se iniciara a pesar de las limitaciones medioambientales y de la pandemia. Porque en el caso nuestro, la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, hacía una evaluación muy, muy atinada y proponía que se diera por primera vez producto de la pandemia el año sabático y que ese periodo se utilizara para reforzar en la lectura, en la lectura, con un proyecto de, de lectura y de alfabetización sistematizado, implementado para mantener al muchacho ocupado, con obligación, no así cumpliendo un currículum. Mira, David, hubo muchas propuestas, incluyendo esa, y una y que hizo, escúchame de muy atinada el partido Fuerza, fuerza pueblo, del Pueblo, que hizo pueblo, una excelente hizo propuesta también, también, con también, con educación dirigida de acuerdo a la, a la condición a la social co y a la realidad de cada estudiante. Realidad, Correcto, ¿verdad? también sí. una propuesta que hizo Patria para Todos, la Fuerza del Pueblo, otra propuesta, sí. y, y distintos sectores hicieron propuestas. Pero qué ocurre, el año escolar, el año escolar comenzó el primero de agosto como siempre. No la docencia, sino el año escolar. Por lo tanto, lo que no era obligatorio era habernos metido en una, una camisa de fuerza necesariamente para el 2 de noviembre, para aperturar las clases. O sea, eso es lo, lo, esa, esa, esa fue la obligatoriedad que se impuso el ministro, que le impuso al país, porque además usted puede asumir jugársela con lo suyo, con lo suyo usted puede asumir jugársela. Exacto. Pero sin consultar al colectivo, usted no se la puede jugar tampoco con todos los recursos que implica ese plan, sin consultar a la población. O sea, a jugármela, sí, pero jugármela nombre del que, país sin ni siquiera consultar al pero país. Pero el ministro dijo que sí, que él consultó, que hizo algunos estudios y, y encuestas, bueno, la, nos, la presentó. Nosotros le solicitamos en dos reuniones al ministro, en dos reuniones presenciales, que nos entregara las encuestas y no las ha entregado. Bueno, Aún no las ha entregado. Esperamos que las entregue. En dos ocasiones. Ahora, sí hubo una encuesta que la hizo eh, el laboratorio, el observatorio Juan Valdés, el profesor que coordina la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana. La hizo en el mes de octubre, creo okay. que se la envía a ustedes. La hizo en el mes de octubre, que permitía evaluar la situación. Y ahí se establecía que el 64% ver, de los centros, el 64% estableció esa encuesta, no contaba con conectividad de la energía eléctrica. Una pregunta, y educación no he visto que ninguna de las telefónicas importantes del país, que son las que tienen, como yo digo, el secuestro del de internet y que la distribuyen como comercio real, porque es un comercio, aunque ya otros países está libre de costo, el internet. El país, nosotros habíamos propuesto también de pellegrín Castillo, siempre habló del wifi y del y del software libre. Si sí, verdaderamente queríamos cerrar la brecha, que ahora veo, escucho de ti, que de lo que se había anunciado como una situación que apenas un 24% tenía conectividad. Y nosotros sabemos que estadísticamente y el propio Indotel maneja esos datos, que es un 15.7. Claro, claro. Es decir, que la brecha es mucho mayor. Sí, sí, así es. Entonces, pero no he visto, ¿ustedes tienen algún referente de que las importantes empresas del país, como lo ha hecho Telenor, ¿eh? Telenor está haciendo, ofreció sus instalaciones de forma gratuita. Sí. Y lo está cumpliendo. Así es. Entonces... Claro, y esas compañías que se han llevado bastantes recursos hacia México, hacia la otra parte. No hemos visto la sensatez, porque lo que están es haciendo planes de burla, porque aquí tampoco hay un control del consumo. Indotel no está controlando nada. Está dejando que el Estado se vaya y se, y se aboque a unos costos muy altos. Ustedes los tienen. El señor ministro anunció que haría unos contratos con todas las compañías de telecomunicaciones del país para garantizar la conectividad. Sin embargo, uno no sabe qué pudo haber ocurrido con eso, porque si no hay conectividad todavía al día de hoy, en lo que tiene que ver con Internet, entonces, ¿se hicieron los contratos o pues no se hicieron? Ni siquiera hay claridad sobre eso. Es eh, probable que no haya. Eh, el ministro un, dijo un un que, bueno, él no prometió, que él no prometió un año virtual. Él, dijo sí, que él, él, él se desmintió así. Sí. ya ha venido bueno. de, ya ha venido desmintiéndose a sí mismo bueno, gracias, gracias. a Sisto Gavín, presidente de la Importante detalles Vicito. Dominicana gracias. de Profesores eh, Provincial Duarte, verdad, por la compañía, por eh, sus informaciones y las respuestas a nuestras sí. preguntas, gracias Sisto. muchas gracias y a ustedes amigos no se vayan, que todavía queda más pero vamos a una pausa